días, eh, agradecer al CIO, el ciclo de conferencias, por el décimo aniversario y he querido traer a Virgilio, Virgilio es eh, profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha eh, Virgilio, eh, yo lo conocí eh, hace mucho, mucho tiempo, cuando estábamos los dos en nuestra época de becarios tiempo A cuando yo tenía pelo sí, <risa> <risa> tiempo A, vale eh, bueno, Virgilio ha escrito varios paquetes en R Virgilio eh, es defensor del R y, bueno. además tiene un libro, un libro de la editorial Springer eh, Spatial Statistics que lleva por su segunda edición es uno de los libros más vendidos en el, en ese, en el user R este de, de Springer tiene diversos eh, artículos de gran impacto y últimamente está trabajando eh, con el Java Rue, está trabajando con Vivant, está trabajando con eh, el INLA, R-INLA. R-INLA es eh, la forma en la que mucha gente está viendo de forma rápida resultados en estadística espacial valenciana. ¿Vale? Bueno, pues eh, ahora Virgilio nos contará algo más sobre el Spatial Data Analysis with R-INLA with some extensions. Bueno, pues muchas gracias, y nada, gracias por invitarme, la verdad es que eh, cuando les he dicho a todos mis amigos que me iba a Alicante dices que ya de vacaciones, ¿no? Digo, no, no, que me voy a dar una charla que me han invitado, o sea que, que nada, que es un placer venir aquí y, y nada, y gracias por la invitación. Lo que voy a presentar es un trabajo que estamos haciendo... Con, bueno, con Roger Vivani y Javarrus sobre bueno, pues lo que comentaba Xavi de, de, del INLA y del paquete REINLA y, y, bueno, y algunas extensiones que, en las que estamos trabajando sobre todo para ajustar modelos que no están implementados pero bueno, entonces hay una parte ahí de desarrollo metodológico que también os voy a contar y luego veremos algunos ejemplos Entonces, la estructura de la charla es más o menos esta que tenéis aquí, voy a introducir eh, los, un poco los modelos espaciales con los que nosotros trabajamos eh, pues así de manera general, como pues en el fondo son modelos mixtos, luego comentaré las particularidades de los modelos de econometría espacial porque parece que, bueno, pues que los estadísticos fueron por un lado los, eh, y los econometristas por otro, luego hablaré de la, de la del INLA, del Integrated Nested Laplace Approximation, que es la metodología que estamos usando y bueno, del paquete R INLA que, bueno, que permite utilizar esta metodología desde R y luego veremos algunas extensiones de, acuerdo? de, bueno, de INLA y de R INLA para, para, bueno, pues para ajustar otros modelos que no están implementados y luego mostraría al final algunos ejemplos de algo que estamos haciendo por, con MCMC y INLA en principio INLA surgió para no tener que hacer MCMC pero bueno, en sí, los, combinándolos salen cosas bastante curiosas y bastante interesantes y que yo creo que le dan todavía más flexibilidad al INLA bueno, entonces los modelos con los que nosotros trabajamos en, en estadística espacial pues son modelos, en, o, o en el caso de los, bueno hay distintos tipos de, de datos con los que trabajamos en los que me voy a centrar son datos agregados y bueno, y en, este, en estos datos a ver si, aquí, pues por ejemplo, lo que tenemos son una serie de divisiones administrativas, en este caso pues serían, esto es la zona de Boston, en Estados Unidos y estos creo que son distritos censales y lo que tenemos es pues, que para cada región de estas, administrativas, pues ahí tenemos una serie de, una serie de variables eh, nosotros en este ejemplo vamos a ver el, la mediana de, de los precios de las viviendas, de acuerdo, en cada uno de esos distritos censales pero bueno, puede haber, puede haber otro, tipo de varia, otro tipo de datos como puede ser pues, la mortalidad, población, eh, el número de personas desempleadas, etcétera de acuerdo. Entonces, bueno, eh, normalmente existe cierta dependencia espacial, pues si pensamos, por ejemplo, en el precio de la vivienda, en las zonas del centro de las ciudades la, la vivienda suele ser, suele ser más cara. Entonces sí que hay, sí que ocurre pues que si dos áreas son vecinas, pues los valores de la variable que estamos midiendo pues van a estar correlacionados. ¿De acuerdo? Entonces, en, en este tipo de datos, que se llaman datos en retícula o lattice data o datos agregados lo que tenemos son pues, una serie de variables que medimos pues, en las n-áreas, y bueno, esto en principio tiene una distribución multivariante ¿de acuerdo? y digamos que también vamos a necesitar lo que se conoce como matriz de adyacencia que vamos a denotar aquí por W que lo que nos va a definir son las dependencias entre vecinos, ¿no? Nos el paso de una matriz normalmente binaria, de ceros y unos, con uno pues en la fila IJ si las regiones IJ son vecinas. Entonces, una manera de representar esta matriz de adyacencia es, por ejemplo, con este grafo. Entonces, estos son condados en Carolina del Norte. Fijaos que, bueno, que pues, en esta región pues, aparece con, un, con un, enlazada con todas las que, que comparte una frontera y eso lo, que, bueno, pues, lo podemos representar como una matriz binaria de ceros y unos. Muchas veces, esta matriz de adyacencia se representa con matrices Dispersas porque, bueno, pues como realmente eh, pues tendríamos 100 al cuadrado en principio, en este caso posibles enlaces, pero como muchos de esos enlaces no existen, pues al final tenemos muchos ceros en la matriz y lo que ocurre es que no, que no hace falta utilizar matrices densas. ¿vale? Bueno, entonces, a la hora de, de modelizar estos datos agregados, lo podemos ver como un, como un modelo de regresión. Lo que ocurre es que, bueno, va, la, las respuestas van a estar correlacionadas por esa dependencia espacial. Entonces, lo que vamos a intentar es, bueno, pues en principio, establecer un modelo de regresión de las la variables de respuesta sobre una serie de covariables, ¿de acuerdo? Y por otro lado, también queremos, de alguna manera, eh, tener en cuenta cierta estructura espacial. Y entonces, digamos que de manera más genérica vamos a tener modelos lineales generalizados, con efectos aleatorios, con estructura espacial, y luego también vamos a ver los modelos de econometría espacial, que de alguna manera... Ya digo, surgieron de manera paralela pero que en el fondo también no se pueden ver como, como un caso más o menos de, de GLM ¿vale? y bueno, entonces al final lo que vamos a acabar es con un GLM con, con, model, con, con efectos aleatorios ¿de acuerdo? entonces la, la manera genérica con la que vamos a trabajar o, o la manera genérica de formular un modelo mixto es la siguiente aquí tendríamos la, la, el vector de variable respuesta que depende de una parte fija y una parte aleatoria y luego un error, ¿vale? que suponemos que es independiente la parte fija la viene modelizada por una serie de covariables ¿vale? en el caso de la vivienda pues por ejemplo del ejemplo de la vivienda en Boston pues tenemos índice de crimen contaminación en, en el distrito censal y, y otras ¿no? pues, eh, y esto nos representaría la parte aleatoria del modelo los efectos aleatorios de acuerdo la matriz Z muchas veces se omite pero si sí, tenemos una estructura en los efectos aleatorios se puede utilizar la matriz Z para para modelizarla y U que sería lo que vendría a ser el efecto aleatorio en sí pues se modeliza comúnmente como una normal multivariante con una media de cero y con una matriz de varianzas covarianzas de acuerdo que va a depender de la estructura que tengamos nosotros lo que queremos es a la hora de modelizar este efecto aleatorio introducir cierta dependencia espacial de acuerdo de manera que esta matriz de aquí va a estar definida pues de una manera o de varias maneras que vamos a ver ahora eh, de acuerdo de manera que, que eso que, que tengamos un efecto aleatorio que esté correlacionado entre áreas vecinas o, o áreas entre las que de hay dependencia espacial. ¿de acuerdo? Esto en principio sería para el modelo, modelo de, de datos gaussianos, pero pues, introduciendo la función de enlace apropiada y demás, pues tendríamos, o se podría extender a modelos lineales generalizados con, con efectos aleatorios. ¿vale? Esto digamos que serían los, los modelos lineales generalizados mixtos. En econometría espacial, ¿de acuerdo? la manera de modelizar la dependencia espacial es un poco más explícita de acuerdo. entonces parece que ser que los econometristas eh, querían, querían que en la ecuación ya apareciese claro que había cierta dependencia espacial aquí en el, en el caso anterior la dependencia espacial va modelizada aquí ¿de acuerdo. puede haber covariables que tengan dependencia espacial de acuerdo, porque esa, esas covariables ya tengan dependencia espacial pero en principio la dependencia espacial iría modelizada aquí en el efecto aleatorio ¿vale? En el caso de, de, la, de los modelos estos de econometría espacial, eh, son modelos autorregresivos, de manera que, pues, en el caso, por ejemplo, de respuesta gaussiana, tendríamos que la respuesta depende de un vector de co-variables y un, y un error. Y el error, sí que, digamos, que depende, de, depende también de sí mismo, ¿de acuerdo?, a través de una matriz de adyacencia W y un, y un índice de autocorrelación espacial Rho. De manera que, si. Si, si está Bueno, más un cierto error aquí que, que sería independiente. Pero digamos que el, el error que aparece en este término estaría autocorrelacionado con. Bueno, y bueno, pues depende de estos dos parámetros. W es la matriz que decíamos antes. En estos modelos, en vez de coger una matriz binaria, se suele coger una matriz que tiene. Eh, de, bueno, que tiene filas que suman uno. ¿De acuerdo? Entonces se hace por bueno, pues porque tiene ciertas propiedades que hacen, por ejemplo que el row tenga como valor máximo 1 y bueno y normalmente queda entre menos 1 y 1 que entonces rho pues, row se puede interpretar como un índice de autocorrelación más o menos, y bueno entonces es interesante entonces esto se puede reescribir de esta manera que sería pues una variable de respuesta que es igual a una serie de covariables más un error y el error pues digamos que tiene esta estructura ¿vale? esto es lo que se conoce como una estructura SAR y este modelo que os he puesto aquí eso es el modelo que vamos a llamar SEM, que es el, el Simultaneous Autoregressive Model. Este es un modelo donde, digamos, la dependencia espacial está en el término del error, ¿de acuerdo? Otro modelo que también se utiliza mucho y que yo creo que modeliza también de manera explícita la, a, la, la correlación espacial es el siguiente. Lo que tenemos es que la variable respuesta depende de sí misma, pues eso, a través de un índice de correlación espacial y esa matriz de adyacencia, ¿vale? Entonces, bueno, depende de sí misma en ese sentido y luego pues, tiene una serie de covariables y de un cierto término de error. ¿Qué ocurre? Pues que si despejamos de aquí la y nos queda un, una cosa de este tipo ¿no? que es pues, un, una especie de, de modelo lineal parecido al anterior, el término del error pues tiene la misma estructura que antes lo que pasa es que el vector de covariables ya va multiplicado por esto y entonces hace que el software típico para, a, a, para ajustar GLM aquí no nos sirva ¿Por qué? Pues porque tenemos este término y además este término no es, no es una cosa que sea fija sino que depende de uno de los parámetros del modelo ¿Vale? Entonces se, se complica, dime La referencia anterior, la matriz W has dicho que es una especie de matriz de yacente Sí, es una, esto Pero normalmente Es que ¿Por filas tiene que sumar 1? Sí, entonces se puede, sí, se, puede coger, se puede coger ceros o unos, lo que pasa es que ahí eh, si, eh, si la cogemos estandarizada por filas, de manera que sumen 1 yeah. el row tiene como valor máximo 1 y el valor mínimo creo que es uno partido por el, el, el, el, el mínimo valor propio, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que nos quedan, lo de coger los por filas es porque nos queda Rho en un intervalo sí, ajustado. La diferencia es que la celda sea mayor que cero. es el W. Pues que, que no, lo que se suele hacer es, empezaríamos con esta matriz de adyacencia que sería binaria sí. y luego cogeríamos las filas y las, las estandarizamos ¿vale? No digamos que, que sí que habría un paso previo aquí de coger una matriz binaria y luego para eso hacer que las filas sumen uno. ¿vale? No, me acuerdo. Entonces, de hecho, bueno, no lo he dicho, pero eso lo que hace es que al final eh, w por y sea el valor, por ejemplo, si multiplicamos esto por esto lo que tenemos es, para cada celda, o para cada área la media de esta variable en los vecinos ¿no? y luego eso va multiplicado por Rho ¿vale? para dar un poco una idea de la, de la dependencia espacial luego tenemos otro modelo, bueno este es el, el Space and Lag model que es otro, el, el segundo modelo que de cronometría espacial que voy a comentar eh, el tercer modelo es el modelo espacial de Durbin que es, es exactamente igual que el anterior, lo que ocurre es que tenemos... Ups, eh, eh, me equivoco de botón entonces, eh, aquí lo que tenemos es exactamente el mismo modelo que antes, pero con un, con un nuevo término que son las, eh, bueno, las covariables, pero multiplicadas por la matriz de adyacencia. Si la matriz, de, entonces esto lo que hace es que cogería para cada región, pues el promedio de las covariables, de acuerdo, el promedio de las covariables, bueno, y multiplicadas por un coeficiente. Entonces sería, pues, otra manera de, de introducir una estructura espacial ahí en, en la parte fija del modelo. Entonces, este realmente se puede describir como el anterior, de esta manera, pues si cogemos creamos una matriz con las covariables y las covariables multiplicadas por w cogemos un vector que nos junte los dos eh, tipos de coeficientes y luego pues el término del error, entonces esto realmente es un modelo muy parecido al anterior y ocurre lo mismo, la parte, de la, la parte fija del modelo viene multiplicada por este término de aquí que hace que se nos complique todo, y luego bueno pues el error tiene también esta estructura SAR que, bueno, que esto tampoco está implementado en todos los paquetes para ajustar GLMs. Entonces, bueno, y luego, pues eso, eh, normalmente cuando, cuando queremos ajustar me he vuelto a equivocar cuando queremos ajustar un modelo, pues normalmente los, muchos efectos fijos se supone que esta parte, bueno, muchos software asumen que esta parte de la matriz de los efectos aleatorios es fija y que solamente tiene que estimar pues, la, la varianza esta de aquí Pero, bueno, entonces eso complica todavía un poco más entonces, eh, hemos visto que aquí eh, esto lo podemos ver como una especie de modelo lineal mixto, ¿de acuerdo? con la salvedad de que aquí tenemos este término que tenemos que estimar, pero bueno, que esto lo podemos ver como una especie de efectos aleatorios de acuerdo con esta estructura particular. Otras, eh, otras maneras de, de, de medir esa dependencia espacial son las que tenéis aquí. Este es el modelo SAR, que es el que hemos visto ahora, ¿no? pero también podemos, está el, el, bueno, el modelo CAR. Que, que tiene esta estructura de aquí, que viene, de, bueno, viene de, pues eso, de, de otro tipo de modelos pero fijaos que también es una manera de incluir una estructura de la matriz de varianzas covarianzas donde tenemos una adyacencia espacial, en este caso sí que se suele coger binaria y una autocorrelación espacial, ¿vale? entonces si esto es cero, la autocorrelación espacial es cero, no hay dependencia si es distinto de cero, pues hay algún tipo de dependencia Otra, otro tipo de estructura que podemos tener es esta de aquí donde lo que tenemos es pues una función que de manera que, bueno, que, que, que, eh, que nos da un valor que es grande si dos regiones están cerca y es eh, más pequeña si están más alejadas ¿de acuerdo? es una, una exponencial que decae y entonces bueno también se utiliza y luego eh, también tenemos eh, una mixtura de matrices que este es el modelo de Lerux que comentaré después donde tenemos una especie de mixtura entre una matriz eh, identidad que indicaría que no hay dependencia espacial y una matriz M que nos mide cierta dependencia espacial, ¿vale? Eso luego lo volveremos a ver, entonces tenemos aquí una especie de mixtura de matrices donde hay un parámetro lambda que nos controla pues, el nivel de dependencia espacial, ¿de acuerdo? Que es también interesante, ya digo, ese modelo lo vamos a ver, lo vamos a ver ahora. Bueno, eh, entonces, estos son un poco los modelos con los que queríamos trabajar. La idea de utilizar INLA surgió porque, porque bueno, eh, a Roger lo invitaron a escribir un capítulo de un libro sobre... Eh, bueno, pues de los espaciales y él quería escribir algo de econometría espacial, me dijo, oye, ¿lo podemos hacer con Isla? Y yo dije, pues sí, claro. Y luego bueno, nos pusimos a trabajar y nos dimos cuenta de que estos modelos, hace un año y medio, dos años, o igual algo más, no se podían ajustar con Isla. Entonces lo que eh, tuvimos que reescribir otra cosa y nos pusimos a ir pensando, pues eh, bueno, sacamos algunas de las cosas que os voy a contar ahora. Eh, bueno, la inferencia que vamos a hacer es inferencia bayesiana, de acuerdo, y me bueno, imagino que será familiar a muchos. Eh, entonces, lo que queremos en el fondo es, tenemos un, pues, los parámetros del modelo, que posee, pues, esa autocorrelación espacial o esa, o esa varianza y lo que, lo que hacemos es, bueno pues, eh, queremos, el objetivo es construir pues, la, la distribución a posteriori que viene a ser pues la distribución de mis parámetros dados los datos que yo observo que utilizando la regla de Bayes es pues, la verosimilitud de mi modelo por una serie de información previa que yo pondré sobre mis sobre mis parámetros y luego bueno tenemos aquí este esto de aquí que es la probabilidad de los datos pero bueno esto es una constante que normalmente no se calcula y se omite entonces bueno a la hora de hacer inferencia bayesiana la verosimilitud del modelo está clara y bueno y las previas pues cogeríamos previas que fuesen pues más o menos razonables ¿vale? Entonces, lo que se suele hacer en este tipo de inferencia es, pues, eh, ajustar o, o obtener estas distribuciones a posteriori por simulación. ¿De acuerdo? Pues con, con método Montecarlo, y lo que obtenemos es una, una distribución, de, digamos, a posteriori, pero de todas las variables, de todos los parámetros a la vez. Tendríamos una, una distribución multivariante, pero de una dimensión bastante grande. Entonces, por ejemplo, si tenemos 100 regiones y tenemos un efecto aleatorio espacial, pues tendríamos el orden de una distribución multivariante de 100, ciento y pico eh, digamos, variables, ¿de acuerdo? y bueno, pues eso nos los da, daría MCMC con, bueno, con algunos problemas que podríamos tener, eh, pues dependiendo de, de, del número de simulaciones que hagamos, etcétera pero bueno, digamos que estos métodos Monte Carlo son los que se han utilizado en los últimos 20 o 30 años lo que ocurre es que muchas veces no necesitamos la distribución conjunta posteriori, ¿de acuerdo? muchas veces eh, nos sirve con obtener pues simplemente una, la distribución marginal de cada variable por separado. Por ejemplo, si queremos dar una medida del de, de, precio medio o de los valores ajustados de los precios de la vivienda en cada región, con tener la distribución marginal de esa variable para cada región nos sirve, no hace falta que midamos correlaciones y, y digamos que eso es un poco. En lo, que se, en lo que se centra el INLA ¿de acuerdo? INLA en lugar de coger e intentar estimar la, la posterior conjunta lo que dice, bueno, voy a coger la marginal de cada variable por separado de lo que serían pues, los parámetros del modelo y voy a trabajar con eso perdemos información pues, porque si luego queremos por ejemplo calcular la distribución conjunta de dos variables a posteriori, no la podemos hacer ¿vale? tenemos inferencia marginal pero muchas veces ya digo, eso es lo único que nos, lo único que nos, que nos interesa bueno, entonces, eh, Rui y, y, y, y sus coautores en el 2009 publicaron un artículo donde lo que hacen es un poco eh, describir una, un nuevo método, que es este del Integrated Nested Laplace Approximation, que lo que hace es, bueno, para un, construir una aproximación a las marginales a posteriori eh, en un caso muy concreto, pero es un caso bueno, muy concreto, pero que, que, que es muy flexible a la vez. Entonces, ellos asumen que la verosimitud del modelo se puede escribir de esta manera, ¿no? Pues que, tenemos un vector Y de valores observados y luego un vector X de, de, de efectos latentes que puede ser covariables los efectos aleatorios y un vector Z que serían hiperparámetros, ¿de acuerdo? De manera que pues, los los, eh, los efectos latentes que tenemos aquí pues, van a depender de los de los hiperparámetros. Pero bueno, la verosimilitud del modelo, suponemos que se puede que, bueno, eh, que se puede escribir de esta manera, ¿no? Que se puede pues, expresar como el producto pues, de cada una de las observaciones por separado, dadas los efectos latentes y. Eh, y esos son hiperparámetros. ¿vale? Entonces ellos dicen bueno que el, el principio, el, el efecto latente está en el que condicionamos aquí sería el predictor lineal, de acuerdo. Pues dado el valor del predictor lineal, pues y los hiperparámetros, pues todas las observaciones van a ser independientes. ¿Qué ocurre con el predictor lineal? Que el predictor lineal puede ser eh, pues una serie de bueno, una intersección más una parte fija que va a depender de unas covariables, más un término del error y luego le vamos a poder incluir también otros términos mucho más flexibles donde podemos incluir pues, efectos no lineales, efectos aleatorios, etc. ¿vale? Entonces, eh, desde el punto de vista de la estadística espacial a nosotros nos va a interesar colocar aquí algo con estructura espacial ¿De acuerdo, si tenemos un modelo temporal, pues aquí podemos colocar un efecto temporal o un efecto espacio-temporal o cualquier otra cosa que nos interese. De acuerdo. Entonces bueno. Entonces eh, sobre los efectos latentes ellos asumen que se pueden que se pueden expresar como un marco aleatorio, eh, un model, un Gaussian marco random field. a hablar en castellano. Y entonces esto lo, en el fondo lo que dice es que los efectos latentes van a tener una distribución gaussiana multivariante, pero con una matriz eh, de varianzas-covarianzas, varianzas, bueno, una precisión, una matriz de precisión que, que, va, a ser, eh, que va a ser muy, eh, muy, poco, muy poco densa. ¿vale? Va a ser, eh, entonces eso tiene muchas ventajas a nivel computacional, de acuerdo? Es decir el, como la matriz de la, como la precisión de este modelo gaussiano. No, va a ser muy dispersa, pues podemos utilizar métodos computacionales bastante eficientes, ¿de acuerdo? Y eso nos va a permitir pues, trabajar con, con, con mayor rapidez. Entonces, si escribimos el modelo conjunto, es decir, en el fondo lo que yo quiero es estimar, o si yo, la, si yo escribiese la distribución conjunta de efectos latentes, que ya digo, aquí van efectos aleatorios, eh, eh, coeficientes de las covariables, etcétera, y los hiperparámetros pues tendríamos esto que sería la verosimilitud ¿vale? y esto sería pues la distribución de el, el, los efectos latentes dados los hiperparámetros por la distribución de los hiperparámetros, ¿de acuerdo? esto sale directamente de aplicar el, el teorema de Valles. y si digamos, si reescribimos esto o si, si sacamos de aquí eh, la distribución esta que ya sabemos que es un marco, un marco un campo aleatorio marcoviano gaussiano eh, tendríamos esto de aquí, ¿vale? es decir, esto sería eh, esta parte de aquí sería, vendría a ser de todo esto, ¿vale? entonces bueno pues lo, lo podríamos expresar lo podríamos expresar de esta manera, ¿vale? bueno, yo creo que ahí hay una rata, no no está bien está bien, ¿vale? entonces digamos que lo, al final cuando la función con la que vamos a trabajar es esta de aquí, las previas van a depender de los parámetros que tengamos, pero bueno pues serán distribuciones bo gamma o gaussianas etcétera ¿De acuerdo? Y bueno, entonces la parte de la verosimilitud la metemos aquí en toda de la exponencial, pues como un logaritmo de la suma, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues esto, ya digo, esta matriz es dispersa, estos son n términos, el número de variables que tenemos, y entonces, bueno, computacionalmente esto tiene bastantes ventajas. ¿vale? Y bueno, simplemente eh, ya digo, ellos se centran en las marginales, ¿vale? Esto sería la, la forma de la distribución posterior y de la conjunta, de efectos latentes. E hiperparámetros, pero realmente ellos solamente estiman las marginales, Esto es decir, si yo quiero estimar la marginal para un efecto aleatorio, por ejemplo, pues lo que tendría que hacer sería calcular esta integral. Si yo quiero calcular la distribución de un parámetro, de un hiperparámetro, pues tendría que integrar sobre el resto de hiperparámetros. Entonces, bueno, ellos construyen una, una aproximación numérica, donde empiezan con una aproximación muy sencilla a, a la distribución de los hiperparámetros, ¿de acuerdo? Y luego, pues para calcular para, para, para calcular la marginal de los efectos latentes, pues utilizan una aproximación de este tipo. ¿de acuerdo? Que es un, pues, esto sería una integral y se la aproximan pues de esta manera. ¿de acuerdo? Esto sería la aproximación que hemos, que hemos cogido antes para los hiperparámetros, para la posterior de los hiperparámetros. Esta, esta parte de aquí también la aproximan con un pues, utilizando bueno, pues, eh, modelos o o la, la aproximación de Laplace y bueno, y esto es simplemente pues, una integración numérica de todo eso, ¿vale? Sobre un, un conjunto de puntos, ¿no? Y estos serían los pesos que se asignan a cada punto de esa integración numérica, y ya está. ¿vale? Entonces, en el fondo, simplemente para, para remarcarlo, lo que vamos a tener es una aproximación bastante buena a las marginales de los efectos latentes y de los y de los hiperparámetros. ¿Vale? Bueno. Entonces, el problema, bueno, eh, todo esto viene implementado en el paquete de REINLA que, es, bueno, ahí tenéis el enlace donde lo podéis descargar y la manera de trabajar es muy parecida a, la, a, la, a cómo se trabaja con la función GLM En la función GLM tenemos una fórmula que nos define pues, toda la parte del modelo en esa fórmula, en el GLM solamente tenemos parte fija pero con INLA podemos poner también eh, definir los efectos aleatorios eh, Entonces si, por ejemplo, queremos cambiar la verosimilitud del modelo, pues tenemos el parámetro family que también se utiliza en GLM, las previas también se pueden definir en la fórmula que tenemos, y también pues, los efectos latentes que vamos a tener. ¿vale? Y bueno, y lo, y el resultado, cuando ajustemos el modelo, pues nos va a dar las marginales de los parámetros del modelo, la del proyector lineal, y si queremos, por ejemplo, también combinaciones lineales de algunos de los parámetros del modelo. Entonces, bueno, pues, eh, es bastante flexible. Y luego, además, pues tenemos algunas herramientas para, para manipular eh, las marginales, es decir, si yo quiero por ejemplo calcular la, el logaritmo de uno de los parámetros del modelo o la, o la distribución más a posteriori del logaritmo de uno de los parámetros del modelo pues hay funciones ahí para calcularlo, ¿Vale? y, bueno, y luego pues también calcula cosas como el como la velocidad marginal que vamos a usar luego, el DIC y alguna otra cosa para, bueno, pues para, para ver si los modelos son buenos o Aquí tenéis un, un ejemplo de, de, de algunos efectos aleatorios que vienen implementados. Tampoco, bueno, entonces estos serían propiamente espaciales, pues el modelo de Besag o bueno, algunos que se utilizan mucho. Y luego tenemos algunos mucho más genéricos, porque, como por ejemplo un pues, pues, modelo autoregresivo de orden 1, de orden P, o efectos eh, independientes, eh, pues también eh, tiene algo de.. Eh, de modelos de meso-menterror y, y, y alguna cosilla más de acuerdo. y luego bueno, si conocemos la estructura de la matriz de varianzas covarianzas de, de, de manera exacta, entre comillas pues también lo podemos utilizar ¿de acuerdo, en nuestro, a la hora de definir nuestros modelos bueno. entonces eh, bueno, aquí no aparece ninguno de los modelos que comentantes antes de econometría espacial entonces lo que, lo que tuvimos que hacer es eh, un poco apañárnoslas para, para poder ajustar esos modelos ¿De Entonces, cuando empezamos a trabajar con esto, ninguno de los tres modelos que he comentado antes estaban implementados o sea, no nos faltaba un efecto aleatorio que implementase justo el modelo SARS que teníamos ¿De acuerdo? Entonces, eh, bueno, lo que se nos ocurrió y que aparece ahí en el artículo 2014 de la revista Special Statistics fue que, bueno, que los modelos se parecen bastante a un modelo, a un, a un GLM típico ¿no? lo único es que teníamos ahí ese término que os he comentado antes en el proyector lineal que nos estorbaba Me voy para atrás. Si a lo que me refiero es, por ejemplo, en este caso, eh, esto es más o menos un modelo de, típico de, que se puede, de, de efectos aleatorios, salvo porque esta parte tiene un parámetro que queremos estimar y aquí también tenemos un parámetro que queremos estimar además de las varianzas. pero si, si el rojo se fijo, esto sería pues un, una parte fija al uso, pues serían las covariables multiplicadas por esta matriz, pero eso no es ningún problema, y aquí tendríamos también un efecto aleatorio más o menos al uso, es una, un sigma cuadrado multiplicando una matriz conocida, ¿de acuerdo? Entonces, si fijásemos el Rho, tendríamos un, un modelo que podríamos ajustar pues pues con, por ejemplo, con este modelo que aparece aquí, con este que, que se llama el generic 0 de acuerdo? El generic 0 nos estima, tenemos un, un efecto aleatorio gaussiano con que sería el sigma cuadrado, esto de aquí, y multiplicado por una matriz conocida, de aquí, bueno, aquí estaría el rho y todo eso, pero en principio esto lo podríamos, ese modelo con el rho fijo lo podríamos ajustar con INLA. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, pues lo que hicimos fue, es decir, yo podría eh, coger Fijar el rho para distintos valores. Como el rho sabemos que está agotado, por lo que comentaba antes, porque la matriz es, las filas suman uno. Entonces, en ese caso, tenemos unas cotas para rho. Y rho tiene que estar en un intervalo que normalmente va desde, pues, el menos uno al 1, más o menos. Y entonces lo que decidimos, bueno, pues cogemos un montón de valores de rho en ese intervalo, ajustamos, eh, lo fijamos y ajustamos un modelo con el rho fijo, o bueno, muchos modelos con el rho fijo. Y entonces ya tendríamos, ya tendríamos algo lo que tendríamos en ese caso serían estas distribuciones de aquí, es decir, para cada modelo con un valor de Rho fijado vamos a tener una serie de marginales, entonces yo podría decir, bueno si no tengo ganas de trabajar mucho, puedo coger la verosimilitud marginal que me la da el INLA, de acuerdo, que sería pues, la probabilidad de los datos dado la probabilidad de los datos para, para ese valor de Rho y entonces bueno, pues me quedo con el que tenga eso más alto y, y ya está pero digamos que eso no es muy bayesiano ¿de acuerdo? entonces eh, lo que hicimos fue decir, ¿por qué no combinamos todos esos modelos? Yo tengo un montón de modelos para distintos valores de RO, ¿de acuerdo? Para cada modelo yo tengo esto de aquí, la verosimilitud marginal, lo que pasa es que está condicionada en el valor de RO que yo he puesto, claro está. Entonces, ¿puedo combinar yo todo eso de alguna manera para ajustar un modelo donde ya no esté condicionando en RO? Bueno, pues eso se puede hacer y lo que hicimos fue pues, el, el, el promedio este de modelos bayesianos, donde al final lo, lo que, bueno, hacemos dos cosas la distribución de Rho de este parámetro, utilizando el teorema de Bayes, viene dada por esto, ¿de acuerdo? Esto sería, eh, la, esta parte sería la verosimilitud marginal de cada modelo para cada valor de Rho y esto sería pues el valor de la previa para ese valor de Rho, entonces en teoría lo que podemos hacer para todos los modelos es, bueno, primero elegir la previa que queremos y para cada valor de Rho multiplicar eh, pues esa similitud marginal por el valor de la previa por ese valor de Rho y luego pues nos, nos daría una curva, rescalamos esa curva para que integre 1 y ya tendríamos la distribución marginal de Rho ¿vale? y eh, ¿cómo, cómo ajustaríamos eh, o cómo calcularíamos la marginal para el resto de parámetros bueno pues lo que haríamos es eh, bueno sabemos que esto lo podemos escribir de esta manera también es decir, si yo quiero calcular la marginal de un, de un parámetro o de un hiperparámetro pues yo lo puedo escribir así, yo podría escribir la conjunta con Rho, integrar sobre Rho o reescribirlo de esta manera, si os fijáis esto es una integral pero que podemos aproximar de manera numérica, que podemos aproximar de manera numérica cogiendo esto que sería la marginal para un valor de Rho y esto sería pues eh, la, la marginal de Rho que he calculado antes entonces en el fondo lo que tenemos es, eh, bueno, llevamos una expresión de este tipo ¿vale? pues esto discretizaríamos el intervalo donde queremos integrar Rho eh, le asignaríamos un peso a cada valor de Rho eh, y lo que tendríamos es una cosa, de, una cosa como esta, tendríamos un, una suma ponderada de los, las marginales que he obtenido de cada uno de los modelos para esos efectos latentes o hiperparámetros multiplicados por unos pesos y estos pesos van a, van a depender de la verosimilitud marginal que yo tengo ¿vale? de manera que modelos que tengan una verosimilitud marginal muy alta van a tener más peso a la hora de calcular eh, esto de aquí o de aproximar esto de aquí que otros que no ¿De acuerdo? Entonces, de alguna manera, lo que hacemos es utilizar INLA para ajustar muchos modelos, que son casi el que queremos, y, y luego combinarlos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, El ejemplo que vamos a ver es el que os decía antes de, de precios de casas en Boston. Aquí lo que tenemos es, en cada, en cada distrito censal, lo que tenemos es la media de los precios de casas que están ocupadas por sus propietarios. ¿De acuerdo? Luego tenemos una serie de... de de, de covariables que también tenemos, incluimos en el modelo y lo que queremos incluir en el, en el predictor lineal es una parte fija basada en las covariables efectos aleatorios espaciales que no vamos a utilizar de momento los que comentaba antes, sino vamos a utilizar el modelo del Leroux ¿de acuerdo? Eh, y, bueno, y luego un término del error el modelo del Leroux es este que os decía que la estructura del efecto aleatorio es una mixtura entre una matriz de, de diagonal de manera que, bueno, que, si el lambda es 1, eh, pues, eh, bueno, sería una mixtura entre una matriz diagonal y una matriz que re, con estructura espacial ¿de acuerdo? una matriz que representa un efecto aleatorio con estructura espacial Entonces, lambda nos controla si damos más peso a, a la matriz que representa una situación donde los valores entre las regiones son independientes unos de otros o si damos más peso a, un, a una situación donde sí que asumimos cierta eh, correlación espacial entre las regiones ¿vale? entonces bueno eh, ya digo, esto tampoco está implementado al principio en INLA y lo que ocurre es lo siguiente, si yo fijo el valor de lambda también tengo una estructura conocida aquí, entonces en lugar de aplicar los modelos de econometría espacial vamos a utilizar este acuerdo? Bueno, pues porque también es un poco más eh, es un poco complejo en el sentido de que tenemos aquí esta mistura y es lo mismo, en lugar de eh, como lambda está acotado entre 0 y 1, pues cogeríamos un montón de valores de lambda ajusta, eh, fijaríamos ese valor de lambda y ajustaríamos un montón de modelos y luego, luego los, los promediaríamos ¿vale? entonces, bueno la manera en la que esto se hace con, con R es, es la siguiente esto nos daría un intervalo entre 0,8 y 0,99 con 20 valores de lambda que son, porque vimos que por debajo de 0,8, bueno pues el valor de lambda tenía una probabilidad muy pequeña, entonces no, no, no lo decimos esta es la parte fija del modelo y lo que hemos hecho ha sido eh, ajustar pues eh, para cada valor de lambda ajustaríamos un modelo, ajustaríamos 20 modelos pero eso se puede hacer en paralelo entonces eso es muy rápido y entonces para cada valor de lambda ajustaríamos un modelo y luego los combinaríamos todos dando pues la lista de modelos que hemos generado los valores de lambda y luego la previa para lambda. La previa le ponemos un valor cero porque es el logaritmo de, de la previa entonces bueno pues para que suponga que todos los valores de lambda son a priori igualmente probables. Entonces, esto es, esto es el resultado que obtuvimos utilizando este promedio de modelos bayesianos. Esto es eh, una comparativa entre los valores eh, obtenidos por MCMC y, y con nuestro enfoque de bueno, los eh, valores de los, de los valores ajustados. ¿de acuerdo? Entonces, más o menos, utilizando MCMC, que se supone que es exacto, y lo que hemos hecho nosotros, pues obtenemos valores muy, muy parecidos de los, de los valores ajustados. Y esta sería la distribución a posteriori de. El, la precisión de los efectos aleatorios, esta sería la precisión del término del error y, y esto sería la, la, la marginal de, del parámetro lambda, que más o menos aquí, aquí se, bueno, pues más o menos eh, cuadra. ¿vale? Estas sí que se sí eh, recogen con, con, con, bastante, con bastante precisión, pero bueno, aquí hay un, sí que hay un poquito más de error, pero bueno, más o menos está, está, está donde tiene que estar. ¿de acuerdo? entonces bueno esto es una manera ya digo de un modelo que no está implementado en INLA pues de una manera bastante razonable utilizando todo técnicas bayesianas pues ajustarlo ¿vale? ¿Y dime ¿y cuánto ganáis? pues si la comparación entre MC, el MCMC y el INLA es... ¿cuánto sí. ganáis? Sea, ¿cuánto ganáis usando el MCMC? Eh, MCMC creo que era un pelín más lento lo que ocurre es que este es un modelo sencillo y de hecho luego hablando con gente sí que se podría con uno de los efectos que tiene es reparametrizándolo de una manera sí que se puede ajustar lo que ocurre es que modelos más complejos, eh, pues a lo mejor no puedes hacer MCMC, porque en MCMC es eh, lo hemos hecho con un paquete que ya está en, en R entonces, si tú tienes que escribirte tu algoritmo MCMC de cero eh, yo creo que sí que tiene sentido utilizar algo como esto, porque en el fondo lo que tenemos es eh, pues una, un intervalo de, de valores, luego tenemos una función que nos coge esos valores, lo fija y nos ajusta el modelo con Inla y luego lo ponemos todo junto con esta función de aquí. Entonces, yo creo que eso es más sencillo que tener que empezar a hacer, por ejemplo, un jeep sampling o una cosa de esas. Pero entonces, más eh flexible porque lo que haces es definir la estructura del proyecto lineal y... Sí, sí, entonces la idea es, si aquí fijamos solamente un parámetro, pero si tú tienes un modelo que no puedes ajustar con Inla, pero que fijando uno o dos parámetros ya digamos que te deja ajustarlo con Inla, lo puedes, la, la idea es esa, es decir, bueno, pues fijarlos, te construyes tu vector de, de parámetros que quieres fijar los, se los enchufas a esta función que te, bueno, te, los, te ajusta los modelos esos condicionales con el INLA y luego haces el promedio la ventaja de esto es que lo puedes hacer en paralelo, es decir, que si tienes que ajustar mil modelos y si tienes mil nodos te tarda lo mismo, o sea te tarda que, que ajustar un modelo, entonces yo esto de hecho lo ajustaba en el cluster de la universidad y normalmente para estos ejemplos con 20-30 modelos ya iba bien entonces digamos que la, la ventaja es esa, igual con este modelo no porque pues es un modelo bastante conocido pero si tú quieres probar algo con una estructura compleja donde tienes, estás probando una cosa que nadie ha hecho yo creo que en ese sentido sí que sí que, sí que es más flexible porque, bueno, pues porque te, da más, te da más manga y, pero bueno, si para, para modelos por ejemplo este está Está aquí, es, lo puedes hacer seguramente con el Winbus, hay un montón de software ya que te lo hace, pero digamos que bueno, para comparar es una cosa sencilla. Sí. Sí. lo que a ver, lo que hago es. Sí, aquí lo que hice fue probar un poco, a ver, dónde. Lo que hice fue, primero por 0 y 1 con a lo mejor pues con 20 valores. Y que veíamos que todos las áreas que tenían mayor probabilidad estaban aquí, luego por debajo de esto la probabilidad era tan pequeña que no merecía la pena ajustar modelos ahí entonces dije, bueno, pues si tenemos que ajustar 20 modelos eh, pues los, los ejecuto en este intervalo, pero sí que hay una, un trabajo previo de explorar el, digamos, el, dónde, está, dónde estaba la moda de, de lambda y luego a partir de ahí, que eso es otra cosa que pues, se podría hacer ¿no? pues a lo mejor maximizar eh, la verosimilitud marginal para un valor de lambda y buscar un poquito antes eh, para buscar más o menos la moda y luego construir a partir de eso. Digamos que eso es una cosa que se podría hacer. ¿vale? Pero bueno, que esto un poco lo, lo, lo hemos cogido a ojo después de probar y de buscar dónde era razonable eh, ajustar eso. ¿vale? Porque al final, por debajo de 0,8, prácticamente la probabilidad comparada con esta era 0, entonces no, no, merecía, no merecía la pena. Bueno. Pero depende del modelo. Sí, sí, claro, claro. Si yo cambio los datos, bueno, del modelo, sí, si yo cambio los datos ya tendría que buscar ese intervalo, probablemente no me sirva. ¿Vale? Entonces, bueno, eso, eso era con el modelo de Leru que, que era para ilustrar ese enfoque. Realmente en el artículo, o sea, que os he comentado antes, los modelos que utilizamos eran estos. Lo que pasa es que luego al final Javar decidió implementar eh, un nuevo efecto latente que está disponible en el INLA, que es este de aquí. ¿Vale? Entonces, eso es un efecto que, que podemos incluir en el, en el predictor lineal. En el predictor lineal podemos tener esto de aquí y luego más efectos. ¿sí? Si queremos incluir pues otras covariables fuera de esto pues también se podría incluir y entonces bueno, tiene esta estructura que es la, la parte esta que os he dicho que aparecía antes en el predictor lineal en el modelo SLM y esto de aquí, ¿no? una matriz de, de covariables por un coeficiente más un error gaussiano entonces los modelos que os he mostrado antes se pueden reescribir utilizando esto de la siguiente manera el SEM lo que tiene es, el, el, el término autoregresivo estaba solamente en el error entonces lo que hacemos es, le ponemos las covariables a cero dejamos aquí un término del error y luego las covariables las sacamos fuera de ese término entonces tendríamos la suma de dos términos este que es el efecto fijo de toda la vida y esto que sería pues el nuevo, el nuevo efecto SLM de, del Inla poniendo cero en las covariables de acuerdo o eliminando este término y luego el, el SLM que sería pues, digamos el, el modelo de econometría espacial clásico en el que tenemos pues que la respuesta depende de este término de aquí, que multiplica las covariables y el error ¿vale? eso es un poco, si tuviésemos el modelo de Durbin, aquí lo que tendríamos es, en vez de tener las covariables, pues tendríamos las covariables y luego más columnas con pues, W por las covariables, ¿no? la matriz de ciencia por las covariables, pero en el fondo tiene la misma estructura ¿vale? entonces, con, con, esta, con este efecto aleatorio, pues ya podemos ajustar esos modelos, esos modelos con inla eh, en el caso del ejemplo de Boston, bueno, que es el, el mismo que, que os he comentado antes, bueno, esto, esto era la matriz de adyacencia, que fijaos que es bastante dispersa, igual lo tenía que haber colocado antes. Pero la manera en la que ajustamos el modelo con INLA es la siguiente: aquí definimos eh, los parámetros del, del efecto latente SLM, fijaos, le damos un rango para el, Rho, para el valor de Rho, la matriz de adyacencia, la, la matriz de covariables, que la definimos de una manera un poco extraña, porque esto es como decir que hay una matriz sin datos. ¿Vale? Eh, bueno, pero es, esto es para el término del error. Y luego, pues, le podemos decir eh, con otro término qué previas queremos para los, los hiperparámetros, de acuerdo? Que como son la precisión y el dolor de rho Vale. En la precisión, eh, bueno, en la escala logarítmica le asignamos una log gamma, y el ro eh, internamente se trabaja en, en, en la escala logit, y bueno, entonces le asignamos una, una logit beta, que sería pues, lo mismo que asignarle una beta una beta a rho, ¿vale? Entonces, rho en principio está entre 0 y 1 internamente, lo que pasa es que, bueno, ahora os comentaré eh, otra cosa, pero bueno, eso es un poco la man de manera muy sencilla como yo me defino ese efecto latente, pues matices de esencia y covariables, y luego, pues aquí definiría las previas para los, para los, <coughs> los hiperparámetros. Y la manera en la que se lo ajustaríamos con inla, ¿de acuerdo? Eh, sería de esta sería así. Llamaríamos la función inla, esta sería la parte fija del modelo, ¿vale? Este es el modelo sem y luego tendríamos aquí la parte, de, la parte de, del efecto latente, donde le defino pues, eh, matriz de adyacencia, covariables, etc. y los, eh, las previas de los hiperparámetros bueno, y luego pues eso. El, la matriz de datos, que es una familia gaussiana, que esto se podría cambiar y luego alguna cosa más pues, para, calcular, para calcular el DIC y, algún, y, y más términos si utilizamos el modelo SLM, donde las covariables iban dentro de, del, del efecto latente Fijaos, le quitamos, no, tiene, no tenemos covariables fuera, de hecho le quitamos hasta la intersección y las covariables ahora vienen en esta matriz de aquí. ¿vale? Pero bueno, es otra manera también muy sencilla de definir ese modelo y también pues una manera muy sencilla de ajustarlo. Lo que, bueno, si aquí en este dibujo tenemos los valores ajustados, que bueno, lo hemos pintado en un mapa, pero esto de acuerdo. Eh, aquí hemos hecho una comparativa entre INLA y modelos que vienen implementados en el paquete spdep que hacen máxima verosimilitud, entonces más o menos tienen que salir valores parecidos ¿de acuerdo? fijaos que sí que, que la estimación es bastante parecida o sea que, que, bueno, que la implementación que, que hay en el INLA de estos modelos es, es y bueno esto sería para el, para, el, para el modelo de Durbin que también sale muy parecido ¿cuánto me queda? ya me, poco ¿no? bueno y entonces bueno y aquí tendríamos las marginales del de, de defecto aleatorio espacial, ¿vale? de la autocorreación espacial, que también se parece a lo que nos da máxima verosimilitud. Entonces, bueno, eh, ya para acabar, os voy a comentar un par de cosillas sobre cómo combinar MCMC MC e INLA. En el caso anterior, lo que hacíamos era integrar los parámetros que nos molestaban, por decirlo de alguna manera, utilizando integración numérica. También podíamos hacer MC-MC. Pues, eh, lo que haríamos sería eh, pues, eh, eh, utilizar el, el algoritmo de Metropolis Hastings de acuerdo? lo voy a comentar brevemente voy a ir directa de manera que en cada iteración del algoritmo de Metropolis Hastings lo que hacemos es bueno pues generamos una propuesta de una propuesta ¿de acuerdo? y bueno, y luego con una determinada que aceptamos con una determinada probabilidad entonces la idea es de los, los parámetros que me molestan los voy a simular utilizando MCMC voy a ajustar modelos condicionales en esos valores que he generado, ¿de acuerdo? Y luego, pues, con ese nuevo modelo, que, y entonces, digamos que lo, lo iré iterando. Entonces, lo que la idea es utilizar MCMC, que está aquí, utilizar MCMC para simular los parámetros que me molestan, y luego utilizar, eh, bueno, ajustar con INLA modelos condicionando en esos valores de los parámetros que me molestan para obtener las marginales del resto de parámetros y luego pues hacer un promedio un promedio vallechena de esos parámetros ¿vale? voy a ir directamente a los ejemplos entonces hemos hecho esto y bueno hay, hay tres ejemplos eh, bueno para obtener la marginal con una variable con dos vari covariables y, y bueno y una covariable con valores ausentes entonces lo que os decía vamos a suponer que queremos eh, que queremos obtener la, la marginal a posteriori de este coeficiente de acuerdo entonces lo que hacemos es eh, imaginaos que esto es un parámetro que me molestara. Voy a coger, voy a empezar con un valor de beta, voy a ajustar un modelo condicional en ese valor de beta, y lo que voy a hacer es, bueno, pues, simular un nuevo valor de beta utilizando el algoritmo de Metropolis-Hastings. Voy a volver a ajustar otro modelo condicional, voy a volver a simular otro valor para beta, etcétera. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener una, un, un montón de simulaciones de beta, de acuerdo, pues una, una, una cadena de Markov o, o, o una serie de datos simulado eh, con mcmc y para el resto de parámetros pues voy a tener un montón de marginales obtenidas de un montón de, de, de modelos que, que he ajustado condicionando el valor de beta ¿de acuerdo? entonces bueno lo que tendríamos sería esto esto sería la traza para beta de acuerdo esta sería la, la marginal para, para beta eh, eh, utilizando estos estos valores estos valores de aquí esta sería la marginal para la intersección, para alfa, que esta la he utilizado haciendo un promedio de todos los modelos que yo he generado. ¿vale? Esos modelos, ya digo, estaban ajustados condicionando el valor de beta y esta sería pues, la precisión del modelo, de, ¿de acuerdo? De, del término del error, que también he ajustado pues promediando esas marginales que he obtenido en cada paso de, del MCMC. Si yo tengo dos covariables, podría hacer lo mismo. ¿de acuerdo? Podría simular eh, pues en cada, en cada paso del MCMC dos pares de valores y lo que tengo es esto de aquí ¿vale? entonces esto ya me sirve pues por ejemplo para hacer inferencia bivariada con el INLA yo simularía estos valores utilizando Metropolis-Hastings, luego ajustaría los modelos condicionando en esos par de valores y entonces bueno, estos serían los valores de beta1 y beta2 utilizando la simulación MCMC, esto sería la distribución bivariante que ya digo que esto en principio INLA no lo da, pero con esto que hacemos sí que se podría y luego aquí tendríamos la intersección y la precisión o las marginales de la intersección y la precisión que se han obtenido promediando todos los modelos que yo he ajustado en el MCMC y luego, pues, bueno, si tenemos valores perdidos en las covariables, que esto es en principio algo que no se puede hacer con INLA ¿de acuerdo? No, no se pueden ajustar modelos donde tengamos valores perdidos en las covariables, lo podemos hacer con esta técnica de aquí, pues yo imputaría en cada paso del MCMC los valores perdidos de las covariables, no, simulándolos en cada paso y ajustaría los modelos condicionando en esos valores imputados y bueno entonces lo que tendríamos sería pues, una cosa así, ¿vale? usando el mismo modelo, este sería el valor real que yo he quitado, vale, y entonces esto sería un poco la distribución que se me reconstruye utilizando esto de aquí, ¿vale? entonces bueno, ya para acabar que veo que me, me alarga un poco, eh, entonces lo que hemos hecho ha sido pues, utilizar Inla, de acuerdo pero para ajustar eh, modelos que en principio no están implementados entonces hemos visto cómo eh, se puede utilizar el promedio de modelos bayesianos para, para combinar modelos más sencillos pero que nos dan nuestro modelo o, o el modelo que queremos ajustar y luego hemos visto cómo combinar MCMC MC e INLA pues, incluso para por ejemplo, eh, ajustar modelos donde tengamos valores ausentes en las covariables que es una cosa que si vais a la página del INLA y veis lista de preguntas frecuentes eso no se puede hacer entonces, bueno, de esta manera, pues podemos, eh, podemos eh, pues eso, ajustar ajustar modelos con, con valores previos de las covariables y bueno y simplemente puedo decir eso que Inla está eh, lo tenéis disponible para R eh, en el paquete R -INLA, y yo creo que es bastante flexible porque permite ajustar modelos mixtos donde la estructura de de, la, bueno, de los efectos aleatorios pues ese puede ser espacial pero también puede ser temporal o hay un montón de hay un montón de modelos ahí y bueno yo creo que es unas referencias y nada, y muchas gracias y perdona que me ha extendido tanto. Y nada, ya está.